La cosecha ya está hecha, donde la selva cría flecha, con el calor de mi amor. Ven, donde el yelmo es un florero, donde la huella planta remo, que navegan hacia el sur. Igualdad si llevas el ritmo que la tierra te marcó. Sal, sal volando hacia la cumbre, reptando sobre mi lumbre, de llevar por el alcohol. sobre el camino, combatiendo con cariño, mirando al paro con calor. Sol, agárrate siempre a mi mano, niega todos los daños, la hoguera marca el final. de verte aquí estoy contento de verte de verde a ah, y... estoy con trentón de verte.